en este afán de, de mirar a mi marido que siempre andaba con la cajita de post-it y, y yo decía hoy qué entretenido pero nunca más me atrevía a decir nada yo un día pensando que una bueno, de mis jefas me dijo que tenía que enseñar los organizadores gráficos que de alguna forma son mapas mentales ¿sí? a unos chicos de cuarto básico de 8 entre 8 y 10 años aproximadamente eh, me dijo tienes que enseñarlo y yo dije Qué lata pararme adelante y empezar a dar una clase magistral con, con mi estado. Yo no conseguí. Y tomé lo que yo estaba viendo con, con, en, con mi marido, en lo que él trabajaba. Bueno, me empezó a llamar la atención todo esto. Esto es, es pensamiento visual, ¿no? Pensamiento visual, ¿no? El que está aquí, que, es, que somos capaces de compartir y finalmente generar un contexto para todos por igual. Y entonces dije, mira, sí, se me ocurre una idea. Y entonces yo tomé una caja muy bonita que tenía, no como esta, pero era muy bonita, le puse unos postis de colores, los más coloridos posibles, y, y un par de lápices. Y la puse sobre mi escritorio, en la sala. Y todos los días, cuando yo llegaba por la mañana, la limpiaba y la ponía. Y no hacía nada. Y al otro día lo mismo, lo mismo. Hasta que un día una de mis niñas me dice, Oye Miss, ¿qué tienes en esa caja? Entonces yo le dije, Ah, tengo unas cosas. Dije, ¿quieres verla? Y la abrió y para las niñitas de esa edad ver estos papeles de colores, con estos lápices de colores, así como. Entonces me dijo, ¿y para qué esto? Y ya estaban, yo tenía 38 alumnos en ese minuto. Y me dicen. Y todos ya estaban como con la oreja parada, así, respondiendo. Entonces yo le digo, ¿quieren que les enseñe a usar esto? Ya. Bueno, entonces, ¿cuánto fue que yo tomé y presenté un, un, un, ¿cómo se? un texto informativo sobre las mariposas? Y entonces, eh, yo lo leí y les dije, bueno, en vez de... En vez de que ustedes me digan que entendieron, yo les voy a prestar estos posts que son míos, haciendo como siempre, en que este tesoro era mío. Y les pasé la pizza, unos panzos, la pizza de scripto. Entonces yo les dije, bueno, ahora peguen las ideas, o en una pura palabra, de lo que les importó de las mariposas o de lo que estábamos aprendiendo sobre las mariposas. Y los niños pegaron, había muchos posts de la pizarra. Y entonces dije, oh, qué bien, entonces qué yo y dije, oye, pero hay postes que se parecen. Dicen el mismo, lo mismo. Y entonces le pregunté, ¿qué, qué podríamos hacer? Y ahí fue cuando ellos dijo, pero mis, podemos agruparlos. Y entonces los empezamos a agrupar y luego les empezamos a poner un título. Sí, por ejemplo, las mariposas se reproducen y aquí estaban todos los que habían puesto. Bueno, yo modelé. ¿Ah? Y luego lo volvemos a hacer un par de veces más con otros textos informativos de la misma materia que tenían que aprender. Por ejemplo, no sé, pues estábamos viendo los planetas, yo les presentaba textos informativos o videos también. Y ellos sacábamos y ordenábamos la información. Luego que yo modelé un par de veces, los niños me dijeron, Miss, ¿podemos tener una caja con post nosotros? Bueno, y al final de la semana yo tenía mis 38 alumnos con cajas con post y no eran cualquier caja, eran sus cajas preferidas que es donde ellos guardaban sus tesoros por lo tanto eran cajas muy significativas para ellos. ¿Sí? y el cuento es que ya todos tenían su caja entonces ¿qué pasó? partimos haciendo ejercicio y el primer ejercicio después de modelar fue un ejercicio, un ejercicio grupal de manera de que todos pudieran generar un contexto común y además se ayudaran entre pares porque recuerden que el aprendizaje es mucho más significativo cuando se hace entre pares que un adulto a un pequeño. Lo que yo tenía era que yo estaba aquí y miraba cómo construían sus mapas y aquí aparece la agilidad. Yo retroalimentaba inmediatamente. Al retroalimentar inmediatamente permitía que mis alumnos no se fueran con ideas equivocadas. ¿Sí? Bueno, esto lo hicimos muchas veces y al final ya todos se atrevían a poner los papeles, a ordenarlos, a moverlos. E incluso si no tenían postes de color, le pedían a otros, se cambiaban los postes para tener más postes de colores y todo. Bueno, hicimos todo eso mucho rato. Y luego llegó la reflexión. ¿Qué, ¿Qué les parecía esta herramienta? Porque finalmente esta herramienta, como que nos estábamos dando cuenta que nos servía para todo, ¿no? Y ellos dijeron, mis, con esto podemos trabajar en filosofía para niños, en lenguaje, en ciencia. Y se dieron cuenta de que era una herramienta transversal que les permitía construir contextos de aprendizaje para todos por igual. ¿no? Por lo tanto, los que estaban más descolgados, se colgaban rapiditamente en lo que estábamos haciendo. ¿sí? O había otro que está haciendo, no, pero mira lo que pusiste en el papel, etc. Y había una corrección entre ellos mismos. Finalmente que tener los niños se convirtieron en puros organizadores gráficos y ahí entraron los papás que son otra parte de la comunidad educativa que quisieron empezar a entender bueno, yo tuve una reunión para explicar esto y finalmente se dieron cuenta que encontraban mucho sentido esta herramienta es una herramienta eh, que, que trajo el interés de los niños que les permitió interactuar entre ellos pero además que no estábamos trabajando contenidos de materia, de materia así como contenidos duros estábamos trabajando habilidades un éxito la verdad hasta el día de hoy en el colegio se piden posits de, de colores dentro de los materiales y todavía se sigue usando para que yo ya no estoy en el eso?